La última vez que nos habíamos juntado usted me dijo que le iba a acordar que me iba a dar una enseñanza para, para, para hacer una práctica. Pero no recuerdo bien de qué era. Sí. Eh, si era para, para, para cargas negativas o algo de eso. ¿no sí, sí. ¿La vas a grabar? Sí, está, está grabando. Está grabando. Bueno. Ya te la digo entonces. Cuando vos ves que una persona... de tu confianza tiene que ser de la confianza de Dios tiene que ser de tu confianza porque todo tiene que emanar corazón, mente y acción está estresado, bajoneado que no se siente como normalmente se tiene que sentir lo haces descalzar y pararse mirando al este, al saliente. Con las manos al costado del cuerpo, ni cruzadas, nada, al costado del cuerpo. Y vos te parás detrás, en la espalda de esa persona. Pones tu palma izquierda hacia arriba y tu derecha se la empezás a pasar en forma circular en los hombros y la cervical contra el sentido de las agujas del reloj diciendo Dios Omnipotente concédeme el poder de liberar a y das el, los nombres y el apellido de la persona de toda carga o fluido negativo que por mandato o por atracción pueda haber llegado hasta él. Si entro en tus designios, Cristo Jesús, María Madre, seres de luz que me asistí, apoyad esta decisión de liberar a este ser de todas esas cargas o fluidos negativos que por mandato o por atracción puedan haber llegado hasta él. Gracias infinitas hoy por este apoyo a nombres y apellidos. Y digo, y le pones la mano en la cabeza al decir eso, digo, le pones la mano tuya derecha en la cabeza, siempre con la palma para arriba, la mano izquierda. Y decís, Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai, Sebayot. Santo, santo, santo, es el Señor de las huestes. Amar siempre, nada temer, es la clave. Bajad la mano de la cabeza hasta la cruz donde sale la cervical y decís, Guamanaika siminica, panipantú, cayuma, en este encuentro te hemos honrado, Señor Cristo Jesús y María, en oración. Amén. No falla, no falla. Todo en voz alta se tiene que decir. Sí, sí, todo en voz alta decir. Por eso que tiene que ser íntimo, ¿viste? Sí, y memorizarse logro también. Y lo tenés que memorizar. No es difícil memorizar No, no, no. no. Porque son palabras eh, lisas, llanas, suaves. No es difícil memorizar Y vos con eso vas a liberar a cualquier persona que se encuentre mal, aún enferma. Es como que trabaja sobre la energía de la persona. Total. Por eso después pones la mano en la cabeza y decís el coloillo. Y después lo bajas a la cruz y decís el guamanaika. ¿Usted no lo, no lo puede probar conmigo? Sí, cómo no. Sí, ¿Se ¿Para siente acá? Para el este, ¿no? Para el este. Para ahí. allá, para allá. Ahí. Ahí está. Mirad las manos. ¿Pero descalzado tiene que ser? Descalzate, sí. Ahí está, perfecto. Dios omnipotente, concédeme el poder de liberar a Mario de todas las cargas o fluidos negativos que por mandato o por atracción puedan haber llegado hasta él. Si entre tus designios, Cristo Jesús María Madre, poner fin a esas cargas o fluidos negativos. Concédeme el poder de liberar a Mario de todas esas cargas o fluidos negativos. Gracias infinitas doy, porque este ser está amplio y liberado. Gracias doy. Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai, Santo, santo, santo es el Señor de la Juez. Amar siempre, y nada temer, es la clave. Amén. Guamanai Siminika, Pani pan En este encuentro te hemos honrado, Señor Dios Padre, Cristo Jesús, María Madre. Amén, amén, amén. Te la hice más corta esta porque <risa> está bien, Sí. Tenés una pequeña. Tenés una pequeña sombrita nada más. Pero es producto. Esa sombrita es producto del lugar donde trabajas. Sí. sí. Mucha gente dice eso. Mm -hmm. Hay gente, compañeros de trabajo, que cuando vuelven me dicen vos sabés que yo bostezo, bostezo, bostezo, y después se me pasa, la, la una hora se me pasa. Porque descarga, descarga, el bostezo es descarga y el eructo que vienen en algunas sí. personas es descarga. Pero en es ese lugar donde vos trabajás hay una conglomeración de personas que traen todo tipo de problemas, cada uno con su drama familiar, su drama personal el IFEX etcétera etcétera y más mil milonga. más milonga? <risa> <risa> pero vos eso que grabaste hacelo lo voy a hacer te voy a practicar con mis seres más cercanos más, más llegados. por supuesto hacelo porque es un servicio a y eso a... se puede hacer siempre digamos no todos los días cada tanto no no no no eso sí te tenés que sentir harto. claro por ejemplo, si hay algún día que, por ejemplo, tu mamá te dice me siento media bajoneada hoy. Entonces vos, este, lo que tenés que hacer, y ya queda grabado, levantar las dos manos hacia el cielo, siempre mirando a este. Sí. Levantar las dos manos así, con las palmas así, en esta posición, ni así, ni así, sino así. Levantar las dos manos y decir, Cristo, guíame, sacralízame. Cristo está en mí. Nada más. Y entonces después, ayudar a quien sea, tu papá, tu mamá, tu amigo, lo que fue. Pero eso es un servicio espiritual de muy alta potencia energética. Usted sabe que yo creo, no sé qué opina usted, pero en algún momento este tipo de prácticas puede llegar a reemplazar la medicina tal cual la conocemos hoy por hoy? ¿Puede llegar la a... reemplaza totalmente y te a explica por qué. La medicina que se practica hoy es una me medicina biológica y la medicina que practicamos nosotros es una medicina energética espiritual porque el cuerpo humano Contiene secretos que todavía la medicina no ha descubierto. Claro, yo ya he escuchado que algunos están pensando que trabajando sobre el cuerpo eléctrico, al poco tiempo se ven los cambios en el cuerpo físico. A los cuerpos que tenemos, el que más nos tiene que preocupar, marito, es el cuerpo emocional. Ese es el el malestar de todos los seres humanos en la Tierra. Hay que vencer al cuerpo emocional para después vencer los egos, si no, no los vencer los egos. Aparte hay una situación que yo tengo la obligación de decirte en este momento, que está ocurriendo pero muy asiduamente. Debido al corto tiempo que queda para los grandes acontecimientos de la Tierra, se está acelerando el proceso del cambio del núcleo del ADN. ¿Eso es positivo? Eso es positivo, totalmente. Se están incorporando los rayos que faltan al ADN, que va a ser AGN. Y se están incorporando a ese núcleo espiralado las dos hélices que faltan. Todo eso... Trae como consecuencia lógica lo que te voy a explicar, Marito. Lo interrumpo un segundo. No, no hay problema. ¿Ese cambio es para los que están naciendo ahora o es para los que ya nacimos? Para todo el planeta Tierra. Sí. Para los 7000 y, y pico que a veces de millones. cuando se habla de cambios genéticos, se sí. habla también de los nuevos, de los que están naciendo a partir Son de los de ahora. niños cristales. Exacto. Pero a veces los cambios también se producen sobre el ser humano. No, no, en este caso, yo se... que tengo 34 años, también no, podría... en este momento se está produciendo en sobre todo. todo la humanidad. Ya tenga 15 años, ya tenga 90. Es lo mismo. Está bien. Entonces, eso trae como consecuencia que tu cuerpo biológico material estaba acostumbrado a la espiral del ADN. Al cambiar la estructura del ADN y cambiar el núcleo, vos vas a sentir de vez en cuando un mareo, molestias acá en las cuencas de los ojos, náuseas, desequilibrios orgánicos, diarrea, Vómitos, dolores de articulaciones, ya te puedo comprar infinidad de cosas. Y lógicamente vos vas a ir al médico. El médico te va a mandar análisis de sangre, te va a mandar este, tomografía y todas las milongas. Y cuando tenga toda la historia tuya completa, te va a decir: Mirá, Mario, vos no tenés nada. Y en cambio, vos sabés que sí que tenés, porque vos tenés los desarrollos, vos los vivís, vos los sentís. Y es el cambio que estamos sufriendo todos con nuestro interno. Con eso que no se ve, pero que está. Y a partir de, de ese cambio, uno que va a poder... Eh, es la preparación para poder ingresar a la quinta luz. ¿Y con eso se va a venir el advenimiento de algunas facultades por ahí en, la, en el ser humano ¿o no? Claro, claro, se empiezan a despertar la telepatía, la telequinesia, la teletransportación, la, el desmembramiento molecular, celular y atómico del cuerpo, la recomposición de todo eso, que es así conocida por aquellos que lo practican ya, que es una ciencia superior. ¿Pero que simplemente te es dada cuando, cuando vos tenés una evolución? o, o es Cuando superior. estás siendo capaz de poder evolucionar en ese sentido. No necesariamente... ¿No va a ser toda la humanidad entonces? No, no, no. No, no, no, no, no Tiene que Los haber cambios una, no son para todos. No, no. Tiene que haber una compatibilidad entre tu vida efectiva, tu conducta, tus actos con tu vida misma, cumpliendo con reglas que no están escritas pero que hay que cumplir. Cuando eso se estabiliza, el fiel de la balanza va a estar clavado ahí y vos vas a tener el desarrollo y la plenitud total de todas esas fuerzas psíquicas, energías que van a dominar todo lo que tenés a tu alrededor, y nada te va a poder perjudicar. O sea que en medio de todo, este, de todo este desbarajuste planetario se viene eso para algunas personas. Es el adelanto de la reeducación que van a recibir después a las moradas donde fueran trasladados físicamente porque va a haber que cambiar la totalidad del entorno cultural en el cual fue criado cada uno individualmente.